¿no? Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo las nuevas imágenes del live action de Blancanieves e imaginándome cómo se tiene que sentir Galgadot al tener que interpretar a la madrastra y tenerle envidia a esto. Sí, sí, imaginaos, espejito, espejito, ¿quién es la muchacha más hermosa del reino? Y el espejito. En el guión dice que Rachel Segler, lo siento, Gal, es lo que hay. <risa> En fin, en estas andaba cuando, ojeando los nuevos estrenos de estos días en cines y plataformas de streaming, me topé con algo sorprendente. Entre las nuevas películas de Marvel y los nuevos estrenos de los universos de Warner, ha surgido una pequeña joyita inesperada que me ha enganchado locamente. Se trata de Chippy Chop, los guardianes rescatadores, o Chippy Dale, al rescate en mi querida Hispanoamérica. Esta nueva producción de Disney se ha estrenado recientemente en su plataforma Disney+, Plus y darle el beneficio de la duda ha sido de mis mejores decisiones. Tan encantada estoy que no he podido resistirme a hacerle una reseña de las mías, pero antes de que me deje llevar por completo por la euforia, adelante con la intro.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 ya está disponible en Amazon Tenéis el link en la descripción Aviso antes que nada que esta crítica No estará totalmente libre de spoilers Pero no será nada que no se haya visto En los trailers y los adelantos Así que tranquilo todo el mundo Pero antes de empezar a hablar de la película, algo de contexto Chip y Dale, llamados en España Chip y Chop Son dos personajes creados por Disney En los años 40 Concretamente en los cortos clásicos del pato Donald Donde se mostraban como dos personajes Traviesos y gamberretes que no paraban De aguarle la fiesta a Donald, con ellos se intentaba dar una vuelta de tuerca y buscar un antagonista que no fuese el clásico enemigo malvado como Brutus en Popeye o Mortimer en Mickey Mouse. Este dúo de ardillas fue pasando por distintos cambios hasta que en 1989 llegaron a su momento cumbre, la serie de los guardianes rescatadores. Aquí estos personajes se convertían en dos aventureros trotamundos y acompañados por un equipo de compañeros se dedicaban a vivir todo tipo de aventuras. Buscar tesoros, impedir planes de científicos malvados, luchar contra piratas investigar castillos encantados, resolver casos detectivescos, explorar parajes exóticos... Actualmente podéis encontrar esta serie en Disney Plus y es muy buen producto de su tiempo. Si queréis entreteneros con la Disney de los 80 en estado puro, os la recomiendo. Con esto llegamos hasta esta película, que recoge el testigo para entregarnos algo un poco más original que una continuación de la serie con una aventura de hora y media. Esta inesperada película nos entrega un mundo en el que los personajes de animación son los actores de los shows que conocemos, fuera de estos hay toda una sociedad en la que los seres humanos conviven con todo tipo de personajes animados muy en la línea de la película de roger rabbit partiendo de esta base se construye una historia que sirve como excusa para una comedia muy disfrutable sobre la animación en particular y sobre hollywood en general aquí es donde entra en base el aspecto visual pues todas las escenas son una combinación constante de distintos estilos de ilustración y de animación dibujo animado tradicional animación 3d 3d realista stop motion de plastilina, marionetas tipo Muppets, anime incluso, llegan a hacer humor con el tema del valle inquietante. Esas animaciones en CGI que nos daban bastante repeluz hace una década. En definitiva, una mezcla de estilos que lejos de ser un pastiche donde todo se amontona sin ton ni son, ayuda a dar la sensación de un mundo lleno, rico y variado. El tono de la historia y la variedad de estilos se unen para conformar una sátira tronchante sobre el cine animado, a través de un loquísimo festival de meta referencias. Este espíritu ya se deja ver en el cartel a través del lema de la película. No es un reinicio, es un regreso. La película solo dura hora y media, pero este tiempo basta para hacer mención y burla de algunos de los tópicos de la industria. Tópicos como los reinicios de las sagas, los crossovers, el merchandising desaforado, la piratería, los defectos de algunos tipos de animación, los clichés dentro de las películas. Hasta hay unos chistes sobre el tópico de modernizar a personajes clásicos poniendo a rapear. Es que me han dado una buena dosis de carcajadas, la verdad. De hecho, el tema de la sátira y la referencia en ocasiones llegan a puntos de fino humor negro, como pasa con la versión de Peter Pan que aquí aparece. Esta versión desencantada y tosca del personaje está directamente relacionada con la oscura historia de su actor de voz original. Y es una pasada ver cómo Disney se está atreviendo a tanto a la hora de rostearse a sí misma. Pero si algo me ha hecho disfrutar esta película y ha puesto patas arriba a la comunidad de internet Internet, es su catarata de cameos y referencias y hacia todo tipo de personajes incluso algunos que nada tienen que ver con Disney y se pasean por la película ya sea a través de apariciones directas o de simples menciones esta cinta aprovecha para hacer un festival de referencias con algunos chistes divertidísimos y lejos de tratarse de todos de cameos aleatorios de dos segundos por figurar, a algunos se les sacan punta pero a base de bien aquí no puedo pasar sin mencionar el cameo del Sonic feo del trailer inicial de la primera película y lo de Sonic feo no es Hate mío, que de hecho así se llama en esta peli. Es una de las cosas más divertidas de la película, sobre todo al ver cómo lo aprovechan para tirar algunas pullitas sobre las polémicas en las redes o sobre el body positive sin ir más lejos. Cosas así hacen ver que, definitivamente, las personas que han hecho esto conocen internet y saben cómo darle lo que quiere y saben lo que están haciendo con el material. Y esto es algo que se demuestra con el personaje de Ellie, la detective humana que echa una mano a Chippy Chop para resolver el caso central de la historia. Cuando lo vi me puse a temblar pensé, otra vez no, otra vez ponerle un compañero humano a un personaje animado que podría sostener solito la peli no, por favor, pero por suerte aquí no pasa eso, aquí usan al personaje moderadamente lo suficiente para ser útil pero sin forzarla a ser coprotagonista de una historia que no es la suya. El protagonismo es de Chip y Chop, o bueno, Chip y Dale a quienes se les han equilibrado muy bien las personalidades entre personajes del show y su nuevo rol como actores que les dan vida. Muchos calificarán estas cinta de fanservice, y eso es algo de lo que la película es bien consciente, y lo responde durante su hora y media con un desenfadado. ¿Y qué? Puede que lo sea, pero es un fanservice bien hecho que está en la película correcta, en una que no comete el error de tomarse demasiado en serio a sí misma, en una que sabe que su punto no es una trama súper compleja, una historia hiper reflexiva, sino una historia sencilla en la que insertar todo tipo de chistes y referencias. Referencias que son constantes, alocadas, sorprendentes y divertidísimas. Sé que la he mencionado antes, pero Resulta imposible no compararla con quien engañó a Roger Rabbit de Robert Zemeckis Personaje que, de paso, no se queda sin su guiño por aquí Y no es para menos Ya que ambas comparten el mostrar un mundo en el que conviven dibujos y humanos Y tener como eje de su historia un caso policial y detectivesco No obstante, y con todo respecto al clásico Esta cinta lleva la cosa un poco más allá en... Y esto lo digo porque en la de Roger Rabbit Vemos a personajes animados en un solo estilo, en el 2D Mientras que en Chop vemos diversos estilos en diversos personajes No es algo que le podemos recriminar a la cinta clásica, ya que en aquel momento muchos estilos como el 3D no existían. Pero esta peli nos da más variedad de animación. Por hacer una comparación más justa con algo más moderno, diría que esta película de Chippy Chop supera por mucho a Space Jam 2. Mientras que en la nueva entrega de Bugs Bunny, el festival de personajes se limitó a apariciones de fondo, aquí algunos de los aludidos tienen apariciones muy ingeniosas. Si tuviese que destacar un punto criticable de la película, sería ese falso 2D que visten durante toda la cinta personajes como como chip o como Monterrey. El style shading a veces queda un poquito extraño. Precisamente en una película que hace guiños y homenajea todo tipo de técnicas no entiendo que no se use una animación 2D tradicional y se opte por esta técnica. Un 3D imitando un falso 2D que a veces da la sensación de estar viendo una animación flash creada por un fan que un producto oficial de un estudio. Puede que hacerlo de esta forma sea más rápido o más barato, pero no ha dejado de ser algo que a veces me ha chirriado y también tengo que ponerlo sobre la mesa. En definitiva, Chip y Chop los guardianes rescatadores es una inesperada sorpresa realmente divertida prácticamente no se hablaba de ella hasta su estreno o al menos hasta la salida del primer tráiler hace un mes y resulta injusto viendo el eco de otras cintas bastante peores pero incluso puede ser que por no haberla visto venir nos haya resultado más graciosa e impactante que si hubiese venido siendo comentada desde hace tiempo aquí se combinan las menciones a la actualidad hechas para ser carne de meme con una historia pensada para funcionar incluso dentro de varios años. Para quienes disfrutéis de las referencias bien metidas y de las historias divertidas sin muchas pretensiones, con esta película os espera una hora y media realmente alocada.